Amigo, cobertura especial FITUR 2023, el senador Santiago Zorrilla, vicepresidente del Senado y representante de la provincia del Ceibo. Esta actividad de FITUR presenta oportunidades de desarrollo para su provincia de manera muy importante. Senador, antes de todo, bienvenido a esta feria y de manera muy importante conocer su valoración de FITUR y los anuncios hechos para el desarrollo de la provincia del Ceibo. Mire, lo que se ha podido ver aquí en Fitur es algo sumamente interesante para el mundo y para la República Dominicana, que han presentado un gran stand donde se han presentado diferentes ofertas de negocio, especialmente en nuestra provincia del Seibo, en el municipio de Miche, donde pudieron presentar cinco nuevos hoteles que gracias a Dios, y al señor presidente de la República, que ha brindado todo el apoyo para no ese clima, para que los inversionistas, tanto extranjeros como nacionales, lleguen a invertir a nuestro país y han puesto la mira en nuestro municipio de Michi, en la belleza que tenemos hacia allá, y ayer pues se presentaron cinco nuevos proyectos hoteleros que se van a construir, que conjugándolos, si lo sumamos con los dos hoteles que ya están aperturados, como Clume y Tendezio, pues llegamos a un total de 3.756 habitaciones que estarían operando en el municipio de Michi, más tardar en dos años, dos años y medio, sin otros hoteles que ya tienen también su permiso para empezar a construir. De verdad es que estamos bien agradecidos de ese apoyo brindado, señor presidente, el banco de reserva. El ministro de Turismo, al igual que estos inversionistas que han puesto la mira en nuestro pueblo de Miche, provincia del Ceibo, donde podemos ofrecer no solo sol y playa, sino montaña, laguna, cascada y toda esa diversidad que tenemos de turismo y ecoturismo para brindarle a nuestros visitantes y lo más importante, la calidad humana de nuestros seres humanos. Senador. Siguiendo en ese mismo sentido, en el día de ayer el ministro de Turismo hizo un primer balance de las inversiones a desarrollar para el 2023 en República Dominicana en el sector. Más de 3.600 millones serán invertidos en República Dominicana. ¿Cómo valora usted y qué pudiera hacer esto para la generación de empleo? Esto es realmente un impacto muy positivo para esa fuente de empleo que se apertura, tanto empleo directo como indirecto, porque no solo que va a trabajar en los hoteles, aquellos que producen para venderle. También el intermediario, o sea que es un paso muy positivo, y esto es gracias a Dios, como le decía, señor presidente de la República, ministro de Turismo, el Banco de Reserva que está aperturando para darle los préstamos, porque le da la confianza. Cuando un Banco Nacional te presta, es porque da la confianza de que está aportando al turismo. Así que esto es muy positivo para la República Dominicana, y auguramos que si en este año recibimos 7 millones de turistas, pues el próximo año creo que esto va a aumentar. ...en grandes proporciones. Senador, sé que usted tiene otros compromisos aquí en una actividad muy importante... ...pero no quisiera que usted se me marche... ...porque me gustaría escuchar de usted, señor senador... ...algo que a todos los dominicanos nos llama la atención... ...la presencia suya como senador y vicepresidente del Senado... ...manda un mensaje de seguridad jurídica a los inversionistas... ...esto es cierto porque la presencia suya aquí... ...creo que no solamente en la parte del Seibo... ...sino también con su condición de vicepresidente del Senado... ...sería esto. La presencia de nuestro es de apoyo a la República Dominicana, apoyo a todo inversionista extranjero que quiera invertir, ya que sepa que allá hay seguridad jurídica y que estamos de acuerdo con esas inversiones, que lo apoyaremos y que estamos prestos a defender sus inversiones en todos los escenarios. Un mensaje ya para despedir a los extranjeros, los que están en esta visita a Fitur, que tiene todo el mundo presente en esta feria para que sigan visitando República Dominicana. especialmente. Un abrazo a todas estas personas que se han dado cita a Fitur de todos los países del mundo e invitarles a visitar la República Dominicana para que puedan conocer la calidad de nuestra gente y la belleza. El Ceibo, Montaña Redonda y demás. No dejen de visitar provincia del Seibo, Montaña Redonda, Laguna Redonda, Laguna Limón, Costa de Esmeralda y toda la belleza que tenemos allá para mostrarles. Muchísimas gracias, senador, por su tiempo. Gracias. Señores, cobertura especial Fitur 2023, ya han escuchado ustedes las palabras del honorable senador de la provincia del Sego, Santiago Zorrilla, parte importante para el desarrollo de su provincia y de la zona de Miche. Yo sigo con todos ustedes en esta cobertura especial Fitur 2023. Siempre recuerden ustedes suscribirse a nuestro canal de YouTube, Enfocado TV. Colóquenle la campanita para que reciban las notificaciones, como estamos ustedes en cualquier lugar del mundo, ahora en Madrid, España, con esta cobertura para todos ustedes.